La ganador, ¿todo bien? Bueno, siente calma y paz, al andar. Es cierto que pueden haber problemas y eso es normal, lo que interesa es poder resolver de buen ánimo lo que ocurra, superar y seguir avanzando, alterarse nada resuelve, por eso es mejor hacer todo con calma, con cuidado, paso a paso. Ignora a todos, tú eres el mejor, muchas personas te pondrán obstáculos y trampas, tú debes superarlos y ser indetenible, si algo llegase a salir mal, eso es bueno porque en el próximo intento no tendrás más fallos. Es fácil hacerlo, por eso es requerido que te pongas a ignorar a la gente, es necesario que solo contestes cuando se te pregunta, si puedes, saluda con cortesía pero hasta allí, únicamente les dirás, hola, ¿todo bien? y sigues haciendo tus cosas callado. Si alguien quiere conversar le dirás, después hablamos, ahora estoy ocupado. No te sientas acongojado, con miedo, temor, angustia, ni ningún sentimiento negativo, tú solo tienes el deber de autocontrolarlos, de detenerte y decirle a tu mente, tranquila, mente, todo está bien, desliga esos pensamientos, ahora no son necesarios. Yo tengo el control y todo está bajo control. Hablarás claro y directo pero pausado, pocas palabras y punto. Caminarás lento, ok? De resto, ten una sonrisa en tu cara, un símbolo de pulgar arriba en tus manos. No te compliques la vida, ten días tranquilos y sin conflictos con nadie. Coge mujeres, escucha chistes, come parrilla, lomito, chorizo, chistorra, chuleta ahumada y ensalada de repollo con zanahoria, come perro caliente, papás fritas, hamburguesa, pequeño, eso te gusta. Hola campeón. ¿Todo bien? Recuerda que antes de salir de tu morada debes ordenar los objetos en su lugar. ¿Sí? Genial. Atiende esto, hay momentos en que vas a sentirte intranquilo por dentro, es normal que ello ocurra, pero es anormal actuar sin antes haber dominado, controlado y amarrado a ese bastardo temperamento. No hay motivos para alterarse por esas jugarretas mentales, solo dígale, hola, y luego, chao pues el estado interno tuyo no debe ser alterado jamás. Necesitas tener días tranquilos, mucha calma a toda hora, y que ocurra lo que deba ocurrir. En todo caso, hay que amoldarse a lo que pase. Otra cosa más, alejarse del mal. Por allí el 99% de las personas tiene problemas y no saben cómo manejarlos. Usted ni pendiente, no hay tiempo para perdedores. Ignórelos si solo saluda Cortés pero sigue en tus cosas y contesta si te hacen una pregunta directa. Esta es una pregunta que merece respuesta ahora mismo. ¿Qué estás haciendo para avanzar cada día? ¿Estás ahorrando? ¿Qué planes tienes para garantizar tu futuro? ¿Qué actividad comercial harás? En serio campeón, hay que buscar cumplir objetivos, es bien feo que una persona se acomode en su zona de confort y sea conformista. Aún hay mucha tela para cortar, haga que lo difícil parezca fácil. Con certeza vas a convertir en oro lo que toques, dándole buen cuidado, tratamiento y dedicación. Los límites no existen. Hola campeón, ¿todo bien? Recuerda que el verdadero líder es aquel que exprime las habilidades de los demás y luego los desecha. Es necesario ser disciplinado para seguir las instrucciones como están previstas. Hay que ser frío para que ningún sentimiento te haga daño. Nadie es insustituible. Que se jodan todos. Chao. Hola mi campeón, una de las cosas que debe conformar el esquema es ver eventos deportivos por televisión online, escuchar partidos de fútbol. Sé consciente de que desde las 5 de la mañana, hasta las 12 de la noche, hay varios partidos de fútbol, en alguna de las ligas de fútbol, hay partidos de béisbol, este montón de transmisiones de eventos deportivos, las hay los fines de semana. Es bueno mirarlos, y relajarse, un poco. Querido Lida. La paz y tranquilidad la tienes dentro de ti, solo necesitas tranquilizarte, calmarte, y enfocarte en tus sentimientos hasta que todos los tienes bajo control y ubicas a la paz. Es simple, enfócate en tus respiraciones. En cualquier momento te dormirás. Hola mi campeón, es necesario obedecer, las normas de conducta, evitar conflictos, enfocarse en la propia vida, mirando a la satisfacción de necesidades personales.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 Hay partidos de béisbol, este montón de transmisiones de eventos deportivos, las hay los fines de semana. Es bueno mirarlos y relajarse un poco. Hola mi campeón, creer que una mujer está contigo porque le gusta tu personalidad, es una mentira. La mujer es aprovechada, cuando ella explota todos tus bienes te dejará solo, entonces, debes obedecer a la regla incambiable, que establece, conocer, coger, dejar... Eso es todo, siempre con precaución. Ahora regresando a hablar sobre las transmisiones deportivas, puede apostar pero haciendo entrada de papel, así no despilfarras dinero en apuestas.